En esta tercera entrega de la serie de Alba's Strike vamos a mostrar una baraja un poco ya más competitiva y que nos va a dar los mejores resultados. Así es que comenzamos. De este vamos a llevar tres copias. La verdad es que es muy útil sobre todo para quitarnos campos cuando vamos en segundo o simplemente para utilizarlo como material de fusión. El tema de los buscadores pues vamos a llevar tres copias de jester of Despia y pues también tiene este efecto adicional de que cuando una fusión este, deja el campo o es destruida por batalla Podemos seleccionar un monstruo del oponente y negar su efecto Y después invocar de forma especial a Aluber Jester of Despia Entonces es un efecto pues, que puede tomar por sorpresa Llevar tres copias de Despia en Tragedy y con este nos vamos a buscar, eh, no sé, puede ser a Aluber o a cualquier otro monstruo despia de También tiene el efecto de que cuando está en cementerio lo podemos remover y seleccionar una de las magias o trampas branded que estén en el cementerio y setearla. Entonces también nos puede ayudar a recuperar, eh, no sé, branded fusion o cualquier otra de nuestras magias o trampas branded. De, de Albion vamos a llevar dos copias porque pues tiene un efecto que nos va a ayudar a, a robar, ¿no? De forma... Ya vamos a pasar a las que solo vamos a llevar de a uno. Va a ser un tribrigade mercurier, eh, bueno para negar eh, y también para buscar monstruos que mencionen a Falvas Ecclesia la increíble virtuosa, esta es muy buena porque nos va a ayudar para pagar costos y también en algunas ocasiones pues para invocar a falenofalvas. Y bueno también recuerden que si una fusión este, se fue al cementerio, eh, esta la podemos recuperar a la mano. También vamos a llevar una copia de Despian Comedy, este se usa muy poco, la verdad es que sí eh, estoy pensando en quitarlo. Después Adlibitum of Despia vamos a llevar uno, esto para hacer nuestro combo de Branded in Red, es muy bueno vamos a llevar un spring Kit Kit que es también para buscar este lo que es eh, magias o trampas branded y pues bueno también es, es bueno para, para regresar algunas cartas que no estamos utilizando que ya no nos van a servir al deck también vamos a llevar una copia de el dramaturgo de despia esta es muy buena ya que eh, igual si la usamos como material se invoca de forma especial entonces en sí pues ya con 3000 de ataque es un es un cuerpo bastante grande en el campo sin embargo también tiene un efecto de que cuando llega un monstruo de fusión XYZ, eh, Synchro o Link. Este puede seleccionar un monstruo en el campo y negar su efecto. Y por último pues un Fairy Tail Snow. Eh, y este es muy bueno sobre todo para mandar con Branded Fusion. Y ya en cementerio pues tiene pues este efecto no tan poderoso de... Remover 7 cartas y, eh, y se invoca de forma especial y ya que llega hace eh, bueno pone un monstruo del oponente boca abajo en defensa. La magia más importante de esta baraja que es branded fusion. Pues bueno, ya no ya no necesita presentación. Eh, también vamos a llevar 3 Branded Opening. Muy buena carta. Esta incluso nos va a servir para proteger a nuestras fusiones de que sean destruidas. Vamos a llevar eh, un. Eh, pues una de las cartas más poderosas del juego que es Super, super Y es muy chistoso, incluso a mí también a veces me pasa que cuando la activan o yo la activo, pues así como que veo mi mano, veo mi campo a ver si puedo hacer algo, pero pues no, o sea prácticamente ya no puedes hacer nada en contra de Super Poli. Vamos a llevar dos copias de Branded in Red. Y esta es una de las mejores cartas que podemos este, setear o dejar en el campo si es que nos hacen eh, Dimensional Barrier. Porque pues bueno, si sí nos, nos detienen en ese turno en seco, pero en el siguiente turno tal vez podemos hacer algo para recuperarnos con Branded in Red. Y en esta ocasión vamos a llevar dos Allure of Darkness, la verdad es que sí me gustaría tener otro, simplemente ya no tenía otra copia, pero pues lo dejé en dos, ustedes pueden poner otro. Y pues bueno, ya después eh, vamos a llevar una copia de Branded Sword, con, con esta carta se pueden llevar pues muchos recursos a, a la mano, entonces es, es muy buena. Luego está Branded Punishment que es una de las nuevas cartas que, que salieron en la última eh, expansión y es muy buena ya que tiene un efecto tipo eh, superpolimerización Obviamente este sí se le puede responder, este sí puede ser negado pero eh, pues bueno la ventaja es que puedes usar los monstruos del oponente para hacer una fusión y también puedes revivir una fusión de nivel 8 mayor. Es más o menos como un Branded in Red pero, pero pues hecho trampa y que además puedes usar los monstruos del oponente. También vamos a llevar esta que es Branded Lost. La verdad esta es una de las mejores cartas que, que te pueden salir o que digamos que te puedes llevar con aluber incluso. También vamos a llevar el Teatro de los Señalados porque esta es muy buena sobre todo cuando sabes a lo mejor que tu oponente utiliza muchas hand traps. Normalmente se guardan a Ash para, eh, para Branded Fusion, entonces si tú con Aluver, eh, normalmente la búsqueda de aluber te la van a dejar hacer. Entonces en lugar de irte por Branded Fusion te puedes ir por este del Teatro de los Señalados y empezar a, a fusionar. T También tiene la, la ventaja de que si uno de tus eh, monstruos que son ada y que no son de fusión dejan el campo por, una por, uno, por un efecto del oponente o eh, por batalla puedes revivir una, una fusión de nivel 8 o mayor entonces este también es un efecto que a veces pues no se espera y bueno ya estas ya son un poco más genéricas que es Call By The Grape muy buena para todo tipo de hand traps y gold sarcophagus ya por último pues vamos a traer lo que es el, el dos polimerizaciones eh, tres patchwork y por último los dos edge in chain entonces también muy buenos para pagar como costos para pues hacer fusiones simplemente a través de polimerización y pues bueno siempre tener cartas en mana y bueno pasando al extra deck vamos a empezar con los Mirror Jade, vamos a llevar dos de ellos también vamos a llevar dos Albion, este sobre todo para, para pagarlo como costo del efecto de Mirror Jade o si no también para pues para invocarlo a él, él sí puede atacar cuando llega entonces también cuando ya vamos a hacer un OTK es bueno sacarlo a él y, eh, y pues bueno ya eh, también tendríamos la ventaja de que dejamos ya sea a Ecclesia o a Tail Snow en el cementerio si es que lo sacamos con Branded Fusion eh, luego dos este Lubelion, también muy bueno para pues hacer el combo de, de apertura sobre todo o si tenemos en la, en la mano no sé por ejemplo a Jim Chain pues lo podemos pagar como costo y pues bueno, muy, muy, muy bueno también. Y este sobre todo es el que nos van a tratar de negar con, eh, no sé, Infinite Impermanence o con algún Effect Bailer. Entonces también, también es, es bueno este, pues estar preparado contra eso. Estas son de las nuevas cartas que agregamos. dos Guardian Quimera. Esta es una carta muy, muy buena. La verdad es que siempre que se resuelve, pues es... es se ponemos al oponente en una situación muy difícil. Tien, tenemos que usar monstruos del de campo y de la mano. Eh, por ejemplo, si usamos uno de la, del campo y dos de la mano, entonces vamos a robar dos cartas y destruir una carta. Si eh, al revés, usamos dos del campo y uno de la mano, vamos a robar uno y destruir dos, dos este, monstruos en el campo. Titanic Clan de Ash Dragon, este solo lo vamos a llevar uno. A veces nos sirve para quitarnos monstruos muy fuertes. Eh, también está Despian Proskenion, este en, con Super Poli. buenísimo. Si es que llega a resolver, este muy muy bueno. Y bueno eh, también está este Sprint de Iron Dash Dragon que bueno este nos va a servir para eh, destruir ya sea magias o trampas o pues bueno también para llevarnos a algún monstruo Springans o Falenofalvas Luego vamos a pasar con Alvalenatus, este nos va a servir sobre todo pues para llevarnos a alguna polimerización o fusión del deck a la mano cuando es enviado al cementerio. Y pues este también nos sirve sobre todo si el juego ya se alargó mucho si ya tenemos muchos monstruos en el cementerio, muchos dragones sobre todo. Eh, junto con este de aquí lo Podemos lo podemos podemos regresar todos esos dragones Ya sean removidos o del cementerio al deck Y eh, bueno, a pesar de que nos va a recuperar nuestros recursos Que estén otra vez disponibles en el deck o extra deck Pues bueno, este va a poder atacar eh, El número de veces igual al número de dragones utilizados Vamos a llevar a un Despian Quaertis Vamos a llevar un un Masquerade La verdad es que... Eh, Quité el otro Masquerade que tenía por este Alba Lenatus para probar, pero pues no me sirvió mucho este. La verdad es que sí, sí les recomendaría mucho que llevaran las dos copias del Masquerade y, lugar, y sacaran a este Alba Lenatus. No se usa mucho, es un, es un este, match muy muy específico. Y pues bueno, el último, Preda, Pan, Preda Planta Dragostopelia. Ya invocamos aquí a nuestro campo y pues bueno, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es el combo del Allure of Darkness. Este nos va a generar mucha ventaja en cuanto a cartas que tengamos. Y bueno, pongan atención sobre todo en con cuántas cartas estamos comenzando este combo, que en este caso es Allure of Darkness y este que es Tree Brigade Mercury. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar Allure of Darkness. Entonces, vamos a robar dos del tope. Que pues aquí las vamos a dejar así como cualquier carta. Y tenemos que remover una oscuridad. Entonces en este caso tiene que ser Triburgate Mercurial. Ya removido gate Mercurial, vamos a activar su efecto para ir por un monstruo que sea Falen o Falvas o que lo mencione. Entonces vamos a, eh, a activar su efecto. Y vamos a ir por este de aquí que es Albion de Shrouded Dragon entonces eh, ya que resolvió pues bueno ya tenemos aquí eh, tres cartas en mano ahora vamos a activar el efecto de albion en mano para mandar del deck al cementerio una magia o trampa branded o un faleno entonces en este caso vamos a enviar a esta de aquí que es branded sword entonces la vamos a mandar y después este lo vamos a poner hasta abajo del deck y vamos a nuevamente robar otra carta bueno obviamente tenemos que pues revolver la baraja. Y pues bueno ahora sí lo ponemos hasta abajo y robamos una carta. Igual puede ser cualquiera. este O sea más bien sería cualquier, cualquier carta. Y ahora vamos a, a por último activar el efecto de Branded Sword en cementerio. Y la vamos a remover. Y después vamos a seleccionar un monstruo que sea falen o falvas o que lo mencione de los removidos. Y lo vamos a agregar a la mano. Entonces lo vamos a remover. Y vamos a regresar a Mercurier, que recuerden este está removido por el efecto de Alburo of Darkness. Lo vamos a regresar a la mano. Entonces aquí, eh, y bueno, pues obviamente todavía no empezamos con nuestro combo. Si es que a lo mejor, a, además de esas dos cartas, pues teníamos más cartas, pues bueno. Pero si no, pues en lugar de esas dos cartas, pues bueno, ahora tenemos dos cartas más. Entonces... Eh, lo que es Mercurier y tres cartas adicionales Y bueno pues vamos a demostrar un, una forma alternativa de, de jugar esta baraja Y lo que pasa es que muchas, muchos de nosotros nos enfocamos pues lo que es Branded Fusion Pero en las partidas que, que he tenido pues ya, ya muchos jugadores están preparados a, al Branded Fusion ¿no? Entonces si a lo mejor tienen un Ash o si sí, sobre todo un Ash Pues se van a esperar hasta que tú actives Branded Fusion para tratar de interrumpirte entonces, eh, para evitar eso, pues bueno, hay que tratar de cambiar un poco nuestra manera de juego. Entonces, ahorita vamos a hacer esta demostración con estos dos monstruos. Y este puede ser, pues bueno, puede ser eh, Despia, de el teatro de los señalados. O puede ser una simple polimerización. De hecho, esta es mucho más común. Entonces, vamos a hacer el compo con estas cartas. Y bueno, esto lo voy a dejar por aquí. Y pues bueno, vamos a empezar normalmente con el. Bueno, pues con el normal summon de Aluber. Y pues bueno aquí si sí, a lo mejor esta es nuestra única mano pues lo más natural sería ir por Branded Fusion que pues es una de nuestras mejores cartas. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer diferente como ya les mencioné vamos a irnos por Branded loss. Entonces nos la llevamos a la mano y pues después lo vamos a activar. Vamos a activar Branded Loss. y después vamos a hacer invocación por fusión. Simplemente vamos a fusionar nuestro Despia Tragedy con Aluver Jester of Despia y pues aquí depende un poco nuestro match pero pues a lo mejor si es un mirror match pues tal vez nos convendría un Despian quertis por el tema de la Super Poli o pues bueno si es un deck combo, un Dragon Link o algo así pues nos podemos llevar a más credit eh, ahora ya que invocamos por fusión vamos a activar el efecto de Branded Bloss y vamos a guardar el efecto de Despian Tragedy, este no lo vamos a activar todavía entonces, para activar el efecto de Branded Loss, nos vamos a llevar un monstruo que sea Falen o Falvas o que lo mencione. Y pues aquí vamos a llevarnos a Albion. Ahora, con Albion en la mano, vamos a activar su efecto. Vamos a mandar una magia o trampa eh, Branded del de, de al Cementerio. Entonces, aquí es donde pueden eh, mandar a Branded Fusion si la quieren activar en ese turno. O incluso se pueden llevar también a lo que es Branded in Red. Esto depende de, de ustedes, eh, digamos, cuál sea su elección. Eh, a lo mejor este sería para activarle en el turno del oponente, invocar a una quimera o cualquier otra cosa. Y pues Branded Fusion sería para seguir jugando en este turno. Entonces vamos a, vamos, vamos a este, suponer que enviamos a Branded Fusion. Entonces ahora sí, este lo vamos a poner abajo del deck. Este lo vamos a revolver. Vamos a poner abajo del deck. Y vamos a robar una carta. Bueno, aquí fue Branded Fusion. Pero este no importa, o sea, esta puede ser cualquier otra carta. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente remover a Despian Tragedy. Y ahora sí, vamos a setear Branded Fusion. Entonces, eh, aquí, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, en lugar de que nosotros hubiéramos... Este, a lo mejor terminado simplemente con Masquerade y con nuestro Branded Fusion negado por la búsqueda de aluber, Pues bueno, terminamos ya con un campo mucho más fuerte y que a pesar de eso vamos a terminar activando Branded Fusion. Eh, de alguna manera indirecta, pues no fue a través de aluber sino a través de The Tragedy. Eh, pero eh, a final de cuentas estamos ya invocando campo, generando búsquedas, generando recursos... Y al final, pues sí, estamos dejando Branded Fusion para el final. Para que, este, bueno, aquí ya nos la pueden interrumpir, ya nos la pueden este, negar. Pero bueno, al menos ya tendríamos una carta más en, en la mano. este Nuestra eh, magia de Branded loss. y pues a nuestro más querido. Eh, bueno, la otra pues es igual, o sea, en lugar de polimerización, pues bueno, pudo haber sido el campo de los señalados. Entonces, pues bueno, aquí la única diferencia es que este terminaría aquí. Y pues bueno, polimerización no estaría en cementerio Pero pues bueno, además de eso tendríamos la protección de... de bueno, no es, la, no es una protección como tal de, de los Despia Pero bueno, si uno de nuestros monstruos Despia de deja el campo Podemos revivir una fusión Entonces digamos que nos matan a Masquerade Bueno, ya activamos el efecto de aluber para que se invoque otra vez Nos matan a aluber y podemos activar el efecto del campo Para revivir a Masquerade otra vez y si no la vuelven a matar a Masquerade, Masquerade tiene otra vez el, el, el beneficio de que si el oponente controla un monstruo de fusión, se puede invocar. Entonces tendríamos, eh, digamos, una protección de alguna manera de tres monstruos, podríamos eh, detener varios ataques, podríamos, este, pues bueno, de alguna manera reaccionar. ¿no? Bueno, ya por último vamos a hacer el, la demostración del combo de Guardian Quimera. Y pues bueno, también vamos a aprovechar para demostrar la utilidad de lo que es Ecclesia eh, la Virtuosa en esta baraja. Entonces este combo lo vamos a iniciar solamente con dos cartas. Y bueno, vamos a empezar con el Normal Summon de eh, Aluber. Entonces al hacer el Normal Summon vamos a activar su efecto para buscar a lo que es Branded Fusion. Entonces nos llevamos Branded Fusion a la mano y eh, la vamos a activar. Entonces una vez activada vamos a mandar los materiales de, eh, en este caso sería Fallen del Albas, del cementerio, Y la vamos a acompañar con Despian Tragedy. Del deck al cementerio, igual, y pues bueno, vamos a invocar a nuestro eh, este de aquí que es Lubelion, y pues bueno, lo vamos a poner en modo de defensa. Ahora, aquí vamos a activar nuestras cadenas. Eh, primero, vamos a activar el efecto de Despian Tragedy, o y después el efecto de Lubelion, o al revés, también dependiendo cuál les interese más en esta situación, eh, y bueno. Vamos a activar el efecto del Ubelion y tenemos que descartar una carta de la mano. Entonces, vamos a descartar a Iglesia. Y eh, bueno, vamos a empezar este, a resolver. Primero activamos el efecto de Tragedy y después el efecto del Ubelion. Entonces, vamos a resolver en orden inverso. El efecto del Ubelion lo vamos a regresar a Extra Deck junto con Falenofalvas. Y Falenofalvas lo vamos a regresar. Y vamos a invocar a nuestro Mirror Jay. Y ahora con el efecto de Tragedy nos vamos a añadir a este de aquí que es Adlibitum of Despia. Este es muy importante tenerlo en la mano. A partir de aquí vamos a activar el efecto de Mirror Jay. Vamos a mandar a Albion del, de del extra deck al cementerio. Para remover ya sea a Alver o al mismo Mirror Jade. Aquí no, no importa mucho. Eh, digamos vamos a mandar a Mirror Jade ¿no? en esta ocasión. Y eh, bueno ahora sí vamos a este, pasar a nuestra fase final. Y vamos a resolver nuestros efectos de cementerio. Entonces primero vamos a resolver el efecto de Albion. Y vamos a eh, setear una magia o trampa branded. En este caso pues branded in red. Vamos a poner aquí. Y el otro efecto que queda por resolver es el de Eclesia. Esta como una fusión fue enviada al cementerio pues la podemos regresar a nuestra mano. Entonces pues en sí Eclesia ya nos ayudó a recuperar unos cuantos recursos del cementerio. Ahora en el turno del oponente vamos a esperar el momento óptimo para hacerle esta interrupción. Esta interrupción va a consistir en destruirle un monstruo de su campo. Un, perdón, un monstruo o magia, ¿no? magia o trampa que el control, entonces eh, digamos ya hizo no sé, una invocación normal y pues bueno ahora vamos a activar branded in red y vamos a seleccionar un despian tragedy o falano falvas que esté en el cementerio en este caso pues va a ser un despian tragedy lo vamos a agregar a nuestra mano y después vamos a hacer invocación por fusión de un monstruo nivel 8 o mayor entonces nos vamos a seleccionar a despian tragedy, Nos pues lo vamos a llevar a la mano y después vamos a invocar pues a nuestro Guardian caimera Este de aquí. Entonces este nos pide recuerden materiales del campo y de la mano. Para hacer su efecto. Entonces en esta ocasión solo tenemos un monstruo en el campo. Entonces tenemos que usar este monstruo del campo y dos de la mano. Entonces vamos a usar a Aluver. Vamos a usar a Adlibitum. Este es el importante, este es el que deben de, de considerar. Y después también, eh, pues bueno, en este caso puede ser cualquiera de los dos. Pero en esta ocasión, pues bueno, vamos a usar a Despian Tragedy. Que es el que mandamos al cementerio con el efecto de Branded Fusion. Entonces, después de eso, pues ya estaría llegando nuestro Guardian Quimera. Y aquí es lo importante al momento de este, seleccionar cómo vamos a activar nuestros efectos. Aquí hay tres efectos que se pueden activar. Está el de Guardian Quimera está el de Adlibitum of Despia y el de Despian Tragedy entonces cualquiera que dejemos al final es el que va a ser más vulnerable a una negación por ejemplo digamos que el oponente tiene un Solemn Strike aquí seteado y este y pues bueno lo va a poder activar pero si nosotros elegimos bien el orden de nuestros efectos vamos a resolver nuestros efectos más importantes entonces Digamos que los que más nos interesan es el de Guardian Quimera, que lo vamos a activar el primero, va a ser nuestra cadena 1. Ya entre los removidos vamos a activar el efecto de eh, Adlibitum of Despia como cadena 2 y vamos a seleccionar a Mirror Jade. Y al final, que es el que menos nos interesa, es activar el efecto de Despia and Tragedy. Entonces digamos que en esta situación, si el oponente llega a tener una, un Solemn Strike, por ejemplo, y lo activa, Solo nos estarían negando el último efecto Y los otros dos efectos se resolverían sin problema Estaríamos regresando a Mirror Jade, al campo Y estaríamos destruyendo y robando Entonces, bueno, esto simplemente era un, un, un señalamiento Porque, bueno, de vez en cuando puede ser muy útil Entonces, bueno, vamos a resolver nuestros efectos Este, pues bueno, vamos a... a bueno, Tragedy no lo vamos a resolver Pues digamos que nos lo negaron, no importa pero si lo pudiéramos resolver, pues nos podemos ir por un aluber, por ejemplo, para tener este, algo con que jugar el siguiente turno. Eh, en este caso, pues bueno, ya no lo negaron. Ahora vamos a activar el efecto de Adlibitum. Vamos a regresar a nuestra fusión. A mi Roger. Y por último vamos a activar el efecto de Garden Quimera. Entonces vamos a destruir una carta del oponente y vamos a robar dos cartas. Y bueno, pues eso sería todo por esta ocasión. La verdad es que eh, nos llevamos esta baraja al día de al Back to Duel. Y pues en general nos fue bien. Ganamos algunas partidas. Pero pues bueno, no pudimos hacer top. Porque pues bueno, honestamente no tenemos este... Bueno, yo en general no tengo mucha experiencia. Y no tengo digamos esa habilidad de hacer las jugadas rápido. Entonces muchas partidas las empaté por tiempo o las perdí por tiempo. Y, eh, y pues bueno... Eh, así pasa, ¿no? Esto del Yu-Gi-Oh! Es, es practicar, practicar y practicar. Y pues bueno, eh, si te gustó el video, pues considera suscribirte y pues ya nos estaremos viendo en el próximo Yu-Gi-Oh! Box.